¿Cómo instalar un lavabo de manos en el baño de una forma muy fácil? Bueno, este, primeramente ubicamos la manguera donde va a irse el agua y la llave, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la manguera, en este caso vamos a poner un lavabo de dos piezas, eh, lo que es la base y lo que va a ser el lavabo arriba. Eh, hay, hay lavabos que solamente son de una sola pieza, que se atornillan con repisa y todo. En este caso vamos a usar este, en la parte de abajo tiene dos orificios, en la base, ahí tiene dos orificios, lo primero que vamos a hacer es ubicar donde está la, donde está la manguera y colocarlo, ya que eso va a quedar a este, cubriendo la manguera, así, lo ubicamos, así, así. En la, en la parte de abajo marcamos con un, este, un color para este, ya sentar donde, donde... va a quedar este, la base para que ya no se mueva en la parte de abajo de la base vamos a... a vamos a meter dos tornillos para asegurar de que la base no se vaya a correr para un lado los atornillamos en los orificios que les, que les dije atornillamos y ahí es donde vamos a sentar la base y de esa manera va a quedar este fija para que no se corra para ningún lado bueno como les digo primero marcamos alrededor de la base para que quede ya firme, esto sería la base, ahora vamos a, a la parte de arriba del lavabo ya una vez que tenemos la base tenemos el lavabo el lavabo tiene también orificios este bueno igual dejen déjenme ser, lo, lo coloco y les digo vamos a sentarlo aquí aquí ya quedó sentado permítanme tantito entonces ya quedó sentado el, aquí el lavabo les mencionaba que en la parte de atrás en cada esquina trae un orificio, ahorita les enseño Miren ahí en la parte de atrás trae un orificio. Allí y del otro lado de, de la base este, también trae otro orificio. Miren acá está el otro orificio que, que les comento. Trae dos orificios, uno en cada lado. Ahí están. Esos orificios que les menciono que vienen en cada lado. Vamos a pintarlos este, con el color para asegurar dónde vamos a perforar. Para que allí va, vamos a atornillar el lavabo, para que quede sentada ya en la base y la base va a estar atornillada como les mencionaba previamente sobre la base, entonces vamos a atornillar esas dos partes voy a retirar el lavabo porque ya, ya tengo marcados los orificios y ahí es donde se perfora con el taladro y bien, ya nomás colocamos las laminitas que traen los lavabos quede alineado, aquí tenemos el orificio, ahorita voy a hacer el otro de este lado estas laminitas se colocan para que el lavabo en la parte de atrás se atore, así para evitar que se venga hacia, hacia enfrente entonces aquí entra aquí entra el lavabo, así, aquí se va a atorar y luego ya en, el, en los orificios de al lado que yo les comentaba hace rato aquí ya lo vamos a atornillar para que quede más fijo esto va a hacer que el lavabo se caiga hacia enfrente y los tornillos va a ser que pues una protección extra para, para que quede más firme así es que aquí tenemos ya esto alineados y ahorita ya sentamos aquí el lavabo y ahorita continuamos y bien amigos ya el, el lavabo está instalado tenemos un tornillito de este lado tenemos su tornillo del otro lado ya tenemos la base aquí le picamos un poquito al, al este al, azulejo porque vamos a ponerle un poquito de de uniblock para que para que siente más la base y esto es para que agarre bien el uniblock aquí está sentada la base aquí además vamos a poner lo que es este vamos a retirar la llave y vamos a poner la, la manguera aquí donde va a salir la manguera, aquí vamos a instalar la llave o más bien este ustedes van a instalar la llave, la llave de, de su preferencia aquí va, aquí va a salir para que ya te tengan agua, aquí en el orificio este vamos a poner lo que es la, el tubo del desagüe ese tubo simplemente viene por aquí en el centro, aquí aquí viene y se va a ir aquí aquí donde está, haz de cuenta que es como una J que van a poner aquí ahora se las enseño miren aquí tenemos lo que es la trampa esto va a entrar aquí en el orificio así pero así lo van a poner por la parte de abajo le van a poner lo que es el, el empaque así y ya con esto lo van a atornillar va a quedar más o menos así va atornillado así lo van a poner pero el, esto va a ir por la parte de abajo así. así así y ya de ahí abajo para que se vaya el agua donde sale aquí sale el tubo blanco que le estoy poniendo ya para que se vaya el agua hacia el drenaje, hacia el digamos vamos a usar lo que es una J así así, que este vamos a a ponerlo donde en la trampita, en esta así y, y esto va a ser la curva lo compré de este tipo porque este es el que va a hacer la curva aquí. Así. Ahí está. Ahí va a entrar. Así quedaría de esta manera. Y en esta va a caer el agua. De arriba. Y aquí va a entrar así. Y bueno amigos. Aquí ya quedó terminado. Aquí es donde sale. El agua. Aquí se va. Y... Ahí está el depósito. Ya nos faltaría colocar lo que es la manguera. Para, para que salga aquí y colocan su llave. Y bien amigos, ya solamente quedaría colocar lo que es la, la llave. Aquí, la vamos a poner aquí. Así. La vamos a colocar. Y por la parte de abajo vamos a ponerle este. Para que haga, para que apriete. Y de esta manera ya simplemente... La manguera se va a conectar aquí. En este tubo que sale para la llave. Donde la vamos a pegar con este por la parte de abajo. Y pues ya más va a ser cosa de, de poner lo que es la manguera de la llave al lavabo. Y bien amigos ya nomás en la parte de abajo le puse un poquito de uniblock. Para evitar que se mueva más la base. Y en la parte de arriba simplemente le puse silicón. Aquí para evitar que o más bien para que quede sentado a la pared, y habrá quedado terminado el trabajo, así es que, espero que les ayude este pequeño tutorial amigos, y nos vemos en la próxima.